Empezamos nuestra sesión abierta al público del Observatorio Ciudadano de Guanajuato. Este, el día de hoy, vamos a continuar. Eh, aparentemente se salió, pero la idea era que te iba a presentar eh, en relación a darle continuidad a todos los temas que hemos venido discutiendo. Entonces, eh, Citlali a reserva de que lo considere prudente el licenciado Santibáñez, este, si quisieras tú comentarnos algo, por favor. Tienes el micrófono silenciado. No, pues, antes que nada, agradecerles mucho la invitación. La verdad es que eh, yo personalmente creo profundamente en la importancia de que podamos discutir entre ciudadanos, entre pares, los asuntos que nos conciernen, ¿no? Los asuntos que tienen que ver con la forma en que vivimos y la forma en que nos desarrollamos. Y bueno, lo, esta, esto que vamos a criticar hoy es parte de la posición que he trabajado con Movimiento Colibris y con rescatando los Picachos. Y nos parece que, que el abrir la posibilidad de poner nuestros argumentos en la mesa, estar de acuerdo o no estar de acuerdo y construir de acuerdo es el principio de toda una vida. Civil, civil, cívica y democrática entonces, pues agradeciendo mucho el espacio a, al observatorio para poder hacerlo este, no sé si quieran que empiece con el tema yo diría que este, ya como se conectó y no se conectó como dicen en Yucatán, te busco, te busco y no te busco, pues este, arráncale doña Citoy, por favor sí. y ya, ya obviamente se incorporará ahorita Guillermo, que sí. ahí viene Ahí viene, no, no, a ver. Si se conecta, pues que te dé la, es que la entrada. Que entre, si no, yo con todo gusto les platico de, de qué va. Sí, sí, sí. A ver, esperemos que se conecte. Si no se conecta, si hay fallido, pues sí, este. Pues tienes muchas cosas que aportar, sobre todo el planteamiento alternativo, ¿no? Que, que se debe de dar ya con políticas públicas muy definidas. Pues sí, miren, les platico. Eh, ah, ya llegó Memo. Sí, es Gracias. Gracias. Sí. Lo que pasa, es tuve aquí varios problemitas de carácter técnico y estaba yo hablando del currículum de, de nuestra invitada del día de hoy, que es este, abogada por la Universidad de Guanajuato, con maestría en política y gestión pública por la Ibero, I -Teso, Ibero León, y eh, uh, se dedica al análisis de legislación y políticas públicas en materia de acceso, manejo y aprovechamiento de recursos naturales, organización social comunitaria, resolución de conflictos y procesos de autorregulación. Y, sin más, le doy la palabra a Citlali para que nos haga favor de introducirnos a, esta, a este asunto de los principios eh, del Ayuntamiento de Guanajuato. Sí, sí, el este... nombre completo de ella, ¿no? El nombre Citlali. completo de Citlali por favor, y su cargo actual que tiene. Sí, Citlali, sí. si eres tan amable, por favor. Bueno, yo soy Citlali Tobar. Eh, te agradezco la lectura del currículum, pero realmente mi, mi mayor función en este sentido y por lo que estoy aquí es porque vivo en Guanajuato, amo Guanajuato, tengo cinco generaciones de guanajuatenses arriba de mí y realmente me siento muy, con mucho cariño, muy comprometida con nuestra tierra, ¿no? Este, actualmente soy astróloga, y muy felizmente astróloga, pero sí, tengo 30 años trabajando en temas sociales, principalmente en temas ambientales, y los últimos 10 años estuve trabajando en temas de participación ciudadana con organizaciones internacionales principalmente. Entonces, bueno, es un tema que profesionalmente he manejado mucho, a muchos niveles, que conozco en términos muy teóricos y muy académicos, este, pero que en verdad me parece importante que la reflexión aquí no venga tanto de mi expertise profesional, sino de esta reflexión que hemos hecho como guanajuatenses en el marco de la sociedad civil organizada. no Porque lo que vengo a decirles no es una, no es una tesis sobre... Participación Ciudadana, sino son este grupo de reflexiones que nos hemos hecho y que queremos compartir con ustedes. Y, y de lo que arranco es de, de una cosa que pa, tal vez parezca como obvia, pero nos parece que lo obvio se ha perdido en el debate. Y es, ¿cuál es la responsabilidad municipal? O sea, estamos todos inmersos ahorita en el debate del Museo de las Momias, y sí, sí, sí, no. En, de entrada, yo les digo muy claramente, nosotros estamos en contra de la construcción del nuevo museo y su centro comercial y estamos totalmente de acuerdo con los argumentos que han expuesto tanto el Observatorio Ciudadano como el Consejo Ecologista a través de Rogelio y como se han pronunciado diferentes ciudadanos al respecto. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que nuestra línea de argumentación es diferente. Nuestra línea, es, está, estamos de acuerdo en el tema del museo, pero queremos, nuestra línea de agrupación es diferente porque queremos irnos como un paso para arriba. Y es que nos acordemos cuál es la responsabilidad del municipio. O sea, nosotros votamos por un ayuntamiento que nos representa, pero no nos representa con un cheque en blanco. O sea, nosotros no votamos y le damos un cheque blanco a un grupo de ciudadanos electos para que haga lo que quiera con la ciudad en la que vivimos. Ellos se van a ir y seguimos siendo nosotros los que vivimos en esta ciudad y nuestros hijos siguen creciendo aquí. Y espero que mis nietos también estén cercanos y en mi corazón y en la tierra a Guanajuato. Entonces, el tema no es eh, nada más si quiere o no quiere hacer algo. Es que nos tenemos que acordar de dónde parte todo esto. Y todo esto parte de que... El gobierno lo que tiene que plantear es cómo va a resolver las necesidades de los ciudadanos que votaron por ellos. Al final de cuentas, vivir en sociedad tiene que ver con que podamos resolver de manera conjunta aquellas necesidades que tienen que ver con nuestra posibilidad de vivir de una manera plena, y de desarrollar nuestras potencialidades de la manera íntegra, de una manera digna de una manera que nos permita dar lo mejor de nosotros mismos. Ese es, ese es el argumento uno, y puede sonar simple, pero es, es el fundamento. Vivimos en sociedad porque en sociedad es más fácil resolver esos problemas que nos permiten tener una vida digna, una vida plena, una vida donde nos vamos a desarrollar. Entonces, la función del gobierno, uno, la función uno, es responder a esas necesidades que tenemos. Las necesidades las tenemos nosotros como ciudadanos. La, los habitantes de Guanajuato. No me gusta decir el pueblo porque el pueblo suena como muy demagógico y es una cosa amorfa que nadie sabe quiénes son. Los ciudadanos guanajuatenses. ¿no? Los ciudadanos del municipio tenemos el qué. Y el gobierno lo que tiene que dar es el cómo resolverla. Pero cómo resolver... Esas necesidades que son las que nos tienen de, en, en viviendo en esta comunidad, en este eh, organismo social que es el municipio. Y, y cómo resolverlas puede tener muchas propuestas. Y esas propuestas son las que hacen las diferencias ideológicas que nos presentan los candidatos y que de alguna manera pues nosotros elegimos o deberíamos elegir en función del cómo piensan resolverlo. Pero no podemos olvidar que el cómo responde al qué. Y en este sentido, votar por un ayuntamiento para que resuelva necesidades está sustentado en la ley, está sustentada en la Constitución tanto federal, en la, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la Constitución Estatal, como en, en, en las leyes eh, reglamentarias constitucionales. ¿Y por qué es tan importante decir esto? Bueno, primero primer lugar, porque tengo de formación este, de abogado, y le agradezco mucho a la Universidad de Guanajuato su gran formación, de verdad, pero además porque el votar por un ayuntamiento, que va a cumplir con las responsabilidades y las atribuciones que tiene establecidas en ley. Es exactamente lo que nos garantiza que no estamos votando por un cheque en blanco. Es lo que nos garantiza que no va a haber amiguismos, que no va a haber conflictos de intereses o corrupción, porque lo que tienen que hacer es hacer lo que tienen que hacer, lo que dice la ley que tienen que hacer, en principio. ¿no? Si les hiciéramos un cheque en blanco, si no tuvieran si llegaran sin tener responsabilidades que cumplir, pues harían lo que quieran, ¿no? Un uso de las momias Pero no se trata de eso. Se trata de que nosotros votamos por un ayuntamiento para que cumpla con los servicios públicos, para que nos permita tener un mejor desarrollo, para que nos asegure, para que nos dé seguridad. Es decir, el marco está establecido y se tiene que cumplir. Y el cómo se cumpla no puede ir por encima del qué. No sé si me expliquen este argumento, pero este, me parece me muy importante que quede claro porque es el, la base sobre la cual estamos sentando nuestras preocupaciones. Porque pues el, el, el ayuntamiento, antes que cualquier otra cosa, tiene que garantizarnos estas condiciones de vida. Cualquier cosa, yo hablo mucho, entonces, este, más allá de que es una exposición que tengo armada, pero cualquier interrupción y cualquier comentario, bienvenidísimo, eh. Sí, sí bueno, lo que pasa es que recuerdo tu participación en el Congreso de, del Estado, donde nos dieron 10 minutos para hablar, y, y, y fue muy este Aprender. me parece muy contundente tu, tu argumentación en contra del proyecto. Y también quisiera conocer tu opinión acerca de que somos grupos retrógrados que estamos en contra del progreso de Guanajuato y que incluso queremos enterrar a, a, a las momias porque estamos en contra del progreso, pero también me pongo a pensar, es cierto que este proyecto, de, que aunque va, cueste más de 100 millones de pesos, soluciona el problema económico de la pandemia, es decir, Guanajuato con eso ya resolvió el problema económico de Guanajuato. Miren, todo eso quisiera que nos, este, todo, todo lo, nos dijeran, por favor, este... Todo, claro. todo lo podemos platicar, y si me permiten, voy a seguir un poco como mi lógica de argumentación para tocar todos estos temas. Sí, por favor. no El, el punto es que queda claro que, que el municipio no tiene recursos económicos para hacer todo, pero tampoco eh, y requiere inversión, pero tienen que tener inversión para poder cumplir con esas responsabilidades. Y no ha habido por parte del municipio ninguna intención, ninguna declaración ni de esta administración ni de ninguna anterior, pero claramente no no de la que ahorita este, no de la anterior y no de la que viene de hacer un proyecto como ambicioso, fuerte, que sean va, vamos a pedir 70 millones y vamos a poner todo lo que necesita Guanajuato, plantas potabilizadoras, vamos a hacer el relleno sanitario, vamos a poner luz, vamos a arreglar las calles, vamos a tener policías, no lo no hay. Y esa es la responsabilidad primera del municipio. Entonces, eh, nos parece que, bueno, eh, que es necesario acordarnos. ¿Qué es lo que tiene que ser el municipio? El municipio no, no es un empresario, el municipio es un gobierno municipal que actúa en función de un marco legal, y ese marco legal habla de ciertas responsabilidades que tiene que cumplir. Por otro lado, decir que, y miren, yo amo esta ciudad, y yo amo La Cañada, pero el municipio es más grande que La Cañada. El municipio es más grande que el centro histórico los guanajuatenses que habitamos el municipio no somos los que estamos aquí metiditos en la parte céntrica. El municipio es un territorio que necesita ser desarrollado de manera integral y eso es algo que nosotros tenemos muy claro, que en Movimientos Colibris hemos estado constantemente señalando y visualizando y nos parece que no podemos perder esta óptica. No somos nada más las momias. Guanajuato, Guanaju el municipio de Guanajuato, en principio no son solo las momias, somos mucho más que las momias. Somos una ciudad patrimonio de la humanidad, pero además somos una ciudad que, somos, que tenemos un legado histórico, somos una ciudad que tenemos un paisaje importante, somos una ciudad que ha albergado una enorme diversidad y que eso es parte de la cultura y de, la, y de esta... Eh, a este maravilloso ambiente cultural que hemos creado en Guanajuato. No es nada más porque sí, es resultado de toda una historia y nos parece que entender el museo de Guanajuato tiene que ser entendido así, con toda su historia, con todo su legado y con todo su territorio. Es bien reduccionista, es decir, vamos a hacer un museo y vamos aquí a atraer gente y todo va a ser aquí en las cuatro cuadras porque, en verdad, que más allá de los problemas que ahorita vamos a platicar, cenera, no hay una propuesta para el municipio, no hay una propuesta para la zona sur, no hay una propuesta para las comunidades este, que están alrededor de la ciudad, no hay una propuesta de desarrollo municipal que sea integral y que sea comprensiva. Y esa es la función del municipio. La función del municipio es esa, atender todo el territorio municipal y a todos los guanajuateros. Ya, ya dije en el Congreso, para lo mejor algunos de los que nos están oyendo ahorita no lo oyeron, ¿no? Pero pues nada más por señalar rápidamente, no me quiero entretener mucho, pero todos lo conocemos, pero sí creo que es importante señalar los problemas que nosotros vemos que son como prioritarios, ¿no? no tenemos un adecuado sanamiento de aguas residuales. Muy bonita nuestra ciudad, mucho patrimonio de la humanidad, pero caminas por pastitas y el río huele mal. Bueno, ahorita no ha llovido mucho y está circulando, circulando el agua. Pero no, no hay, no hay condiciones mínimas, ni de sanidad de las aguas ni de limpieza del río. Eh, tengo que decir, y quiero decirlo públicamente, que hay ciudadanos que se han organizado a lo largo del río para dar cuidado y mantenimiento al río, ¿no? Está el movimiento Pastita, están los guardianes de, de, del camino antiguo de Marfil, está una vecinos de San Clemente organizados, empresa de rocha, hay ciudadanos que se han preocupado, pero no ha habido una respuesta municipal ante esta preocupación y tenemos un río que parece un drenaje a cielo abierto que no se ha atendido y que no se ha resuelto. De verdad que cuando yo doy, doy clases de derecho ambiental y cuando platico sobre gestión integral de residuos, sí se me cae la cara de vergüenza de decir que vivo en un municipio que no tiene un relleno sanitario, que no cumple la norma oficial mexicana y que le valió un bledo a la ley de gestión integral de, para la prevención y gestión integral de residuos. Es una verdadera vergüenza nuestro tiradero municipal. Me, y no nada más es una vergüenza, es un problema ambiental muy serio. Nada más empieza a, a, a soplar el aire, y en cualquier parte podemos oler el basurero. Y no estoy inventando nada que cualquiera de nosotros no haya vivido en algún momento. Necesitamos tener atención a los residuos, no es un problema menor. Y, este, y no lo hemos resuelto. Bueno, eh, adelanto, no pero el decir vamos a traer aquí a miles de visitantes al museo, nada más agrava estos problemas. Lo siento mucho, a mí no me queda claro, ¿no? Este, ¿Dónde vamos a tirar esa basura? ¿Cómo vamos a hacer con el tema de que haya suficiente agua para todo? ¿Qué vamos a hacer con la sanación de aguas? O sea, estamos hablando, por ahí me habían mandado la cuenta de cuántos excusados se van a tener que estar jalando, ¿no? ¿Cómo lo vamos a atender si ni siquiera los ciudadanos de Guanajuato, que tendríamos que tener las condiciones de vida adecuadas, las tenemos? Es decir, no estamos en contra de que vengan a visitarnos el turismo, por supuesto que no, pero los ciudadanos que vivimos aquí, tenemos que tener condiciones de vida dignas y entonces sí podremos recibir a los, a, a los visitantes en una ciudad que ofrece servicios públicos. Es una locura pensar que no. Y, y, y, y todavía quedándonos en el centro, todavía sin, ir, sin salirnos del centro histórico, por Dios, está abandonado el centro histórico. no Nada más basta, basta ver el, el, el edificio de Correos ahí en el centro a dos cuadras de la basílica y se está cayendo se está cayendo miren, yo platicaba con mis compañeros del movimiento que mi abuela decía que uno no podía ponerse un vestido nuevo y creer los calzones viejos no que eso era así lo más roto que podía haber y justamente el museo es un vestido dior con los calzones viejos, con los calzones rotos no se puede, no se puede pensar en que vas a invertir en una, cuando no inviertes en una ciudad que se te está cayendo a pedazos. Y Guanajuato, el centro histórico de Guanajuato, pues no es nada más las dos calles este, que recorren los turistas, ¿no? No, es la, no es la calle Juárez y el subterráneo. Tenemos los callejones, están abandonados, tienen hoyos, hay, hay inseguridad, no tienen alumbrado público. Por el amor de Dios, Guanajuato no son dos calles. Guanajuato no son las momias. Y No, hemos no, hemos resuelto el problema de esta ciudad. no, tenemos conciliación, no, tenemos no, no, mantenimiento no, hemos pensado en la no, y no, hemos hecho y eso lo voy a mencionar también más adelante un plan para eh, un plan patrimonio. manejo para la ciudad patrimonio. Que ya la tienen otras ciudades, ¿no? Querétaro, eh, estuve investigando con ayuda de Emilio Ximena. Querétaro tiene un estupendo plan de manejo de, de, de, de la ciudad patrimonio. Nosotros no tenemos nada. Entonces, estamos como siempre, parchando, parchando, pero en los parches estamos dejando sin atender aquello que tiene que ver con la vida de los ciudadanos que estamos en Guanajuato. Y la gente que viene sería muy bonito que viniera a conocer nuestra ciudad, a caminar por nuestros callejones. Y quieren turismo, sería muy lindo que aprendieran a comer en las casas de las personas que estamos viviendo Guanajuato. Pero no, están en dos calles donde están los restaurantes. Y, no, y si viene un amigo guanajuato, le dices, no, te subas un callejón porque no hay, no hay seguridad, no hay alumbrado. Y, y no, no hay forma de garantizar que estés bien. Entonces, perdón, pero ¿de qué estamos hablando? Y reitero, uno, por los habitantes que vivimos en Guanajuato, antes que nada. Y dos, porque queremos compartir nuestra ciudad, pues tenemos que compartir una ciudad que esté en condiciones de ser compartida. Eh, por Dios, transporte público. El transporte público nos afecta directamente a todos. Y, y no lo hemos resuelto. Gastamos un dineral en hacer el sistema integrante de transporte, que no se pudo implementar porque no hay dinero, que simplemente cambiaron una parada que no era una parada, la idea era hacer dos centros de transferencia, que estuvieran conectados, que hubiera un boleto único para la gente le costara menos trabajo poder moverse. Era importante esta idea. No se implementó porque no hay dinero, se nada más se cambió la parada de camión, lo cual afecta tremendamente a los usuarios del transporte público porque pusieron, ahora tienes que caminar hasta la exestación por unas banquetas estrechitas, cargando niños, cargando el mercado, cargando todo. Es una, eh, es una locura y Evelyn tiene un muy importante estudio de cómo está afectando esto que ya se lo hemos dado al municipio Ocho mil veces, diciendo, por el amor de Dios, ¿no? Hay que pensar las cosas. Pero el transporte público sigue siendo un problema constante. Queremos que genere muchos empleos el turismo. ¿Cómo va a venir la gente a trabajar? Pagando dos camiones, tres camiones, gastando hora y media para poder ir y venir del sur. La gente que vive en nuestro municipio. No estamos hablando de gente que venga de León, ¿no? Como los diputados, que, que se quejan mucho porque tienen que venir de León. No, estamos hablando que la gente en el municipio, para ir a trabajar a los hoteles, tiene que gastar un montón de lana y tiene que requerir muchísimo este, tiempo para poderse trasladar. Porque no tenemos un, un transporte público que funcione. Entonces, no podemos estar... Fíjense, esto, esto me ayuda a ilustrar el argumento que estoy presentando. No, primero que nada, tenemos que resolver estos asuntos municipales que afectan nuestra vida, que afectan nuestro desarrollo diario. Porque así estaremos en condiciones de ser un municipio que pueda hacer otras cosas. El problema del transporte no es menor. No es menor. Y aunque nos parezca así, ah, no, pues sí, la gente tiene que pensar que va a tener que gastar dos o tres camiones para poder trasladarse a trabajar. Y que va a requerir una hora si le va bien, porque si estás muy en el sur y te agarra el imperio guerrero en mala hora, ya perdiste, ¿no? Y, y otra vez, centramos todo en la ciudad y no tenemos ninguna atención a las comunidades rurales y semi semirurales del municipio. Y entonces lo que estamos haciendo es decirles que vengan a la ciudad. Eventualmente empiezan a llegar a los cinturones de la ciudad en condiciones espantosas, ¿no? Espantosas. Y no tenemos una propuesta ni una solución. Y tenemos las colonias aquí alrededor de la ciudad en condiciones de pobreza, en condiciones de inseguridad, en condiciones verdaderamente deplorables. Y, lo, y la apuesta del municipio es seguir haciendo cosas aquí en el centro que siguen atrayendo a la gente de las comunidades aledañas, cuando la ciudad tampoco les puede ofrecer nada. Explíqueme, por favor, cuál es esa lógica. ¿Para qué, les, qué hacemos aquí? ¿Concentramos todas las toda la posibilidades de desarrollo a la ciudad? Cuando la ciudad tampoco tiene nada que ofrecerle a la gente. Hay que fortalecer la vida de las comunidades rurales y semirurales. Hay que dar fuentes de trabajo ahí. Hay que hacer que este municipio pueda ser un municipio que esté organizado y gobernado de forma integral. Eh, y esto me lleva a la diversificación productiva. Y tenemos que diversificar la oferta productiva. Perdón. Yo sé que en este municipio adoran el municipio y no, Memo, no soy una este, detractora del desarrollo, ni quiero que nos dediquemos a la cultura y que vivamos de leer a los clásicos en las plazas, ¿no? De ninguna manera, estaría pues, muy bueno, pero no es lo que estoy planteando. Lo que estoy diciendo es que desde la experiencia ciudadana en Guanajuato, el turismo no es una buena idea. Perdón. Da malos trabajos. Da trabajos de camareras que solamente tienen trabajo unas semanas al año, porque tampoco se sostiene todo el año, que no tienen prestaciones sociales, que no están bien pagadas, que al menor provocación las corren sin más. Da trabajos de, de ayudantes de cocina. No hay opciones de desarrollo en el turismo. No es cierto que esté dando... Que, que el turismo sea esta gran opción para que, yo espero más para Guanajuato. Yo sí espero más para Guanajuato. Yo espero que Guanajuato tenga una oferta productiva que permita que todos los guanajuatenses puedan crecer, crecer laboralmente, tener mejores condiciones, poder aspirar a algo más, empezar de donde tenga que empezar, pero aspirar a algo más. Pero en este municipio no es posible. Una chica de 17 o 18 años que no entra a la universidad, entra a hacer camas en un hotel y puede pasarse 20 años haciendo camas en un hotel. No hay posibilidades de crecimiento. Yo sí espero más para el municipio. Yo sí quisiera que el municipio le ofreciera a todos los jóvenes opciones que les permitan crecer. Tenemos que diversificar la oferta productiva, por no hablar de la pandemia, Mena, que tú decías, ¿no? El problema de la pandemia. El problema de la pandemia, o sea, no se soluciona con turismo. El problema de la pandemia se dio porque nuestra única oferta productiva es el turismo. Y en momentos de pandemia, y en momentos de crisis económica, y en momentos de eh, crisis, se cae el turismo y se cae Guanajuato. Y no es la primera vez que nos pasa, la verdad. Estuvo muy grave, la pandemia fue gravísima en todo el mundo y pues, nos llevó a escenarios insospechados. Pero no es la primera vez que se nos cae el turismo. Y seguimos apostando solamente al turismo. Pues yo no estoy en contra del turismo, el movimiento turismo no está en contra del turismo, pero sí creemos que tenemos que diversificar nuestra oferta productiva. Y que hay cosas muy interesantes que podemos hacer, como este, apostar a cosas que no son las vocaciones tradicionales. Podemos tener proyectos sustentables, podemos tener aprovechamiento de residuos, podemos tener eh, fabricación e implementación de corteñas, podemos tener eh, captación de agua de lluvia o biodigestores, podemos tener cultivos y ganadería en un esquema agroecológico y sustentable que sabemos que se puede dar, Javier, tú has estado conmigo mucho tiempo en el sector ambiental y sabemos que se pueden dar esquemas sustentables que permitan diversificar la economía, podemos tener un desarrollo ecoturístico, podemos tener un turismo que realmente es un turismo que conozca la ciudad de un turismo de experiencia, un turismo que además permita que el ingreso se distribuya. Ahora resulta que quien renta su casa en Airbnb tiene que pagar impuestos. O sea, no hay forma de que esta ciudad se beneficie del turismo de forma sin pasar por los grandes consorcios hoteleros o restauranteos. ¿Qué me gustaría en turismo? que la gente que quiere conocer Guanajuato conociera Guanajuato y viviera en una calle de estas que están arriba de un callejón y que tienen una vista espectacular y que comiera una ensalada de joconoxle, que es la señora, porque así la hace cuando hay joconoxle, y que vivieran realmente la experiencia de ser guanajuatenses y que el turismo nos dejara dinero a todos, sin que sea la única propuesta el turismo, ¿no? Sin, sin soltar mi idea de la, de la diversificación económica, pero también podemos apostar a otros esquemas de turismo y no nada más a este esquema en que llegan en camionzotes, llegan al museo, se van, compran charamuzcas, quedan en hoteles y los guanajuatenses nada más servimos para lavar trastes, para hacer las camas y para barrer. voy a ir con un tema que yo he tratado mucho que ustedes conocen muy bien. Sí, por ejemplo, el, el turismo de escalada. Bueno, en Guanajuato ahorita hay, hay, vemos dos problemas grandes. Este, este asunto del ayuntamiento que quiere hacer negocios, reactivar la economía con un negocio. Con un negocio. Quiere reactivar la economía de todo un municipio. Segundo, vemos que está trayendo un hotel de cinco estrellas para afectar nuestra zona de reserva natural, es decir, Guanajuato queremos que tenga la apariencia que hoy tiene, es decir, con sus cerros, con sus peñascos y todo, pero no explotamos eso. Por ejemplo, el turismo de escalada debería ser, varias empresas debería haber aquí en Guanajuato de turismo de escalada, no hay nadie que se dedique a eso, todo el mundo quiere tener lo que... Otros han hecho un hotelito donde están todos los turistas apeñuscados, amontonados eh, para que se, eh, los turistas vayan a lugares que están saturados de gente en una época de pandemia. En cambio, el asunto del, del turismo descargado es un asunto del aire libre, que, va, que es totalmente compatible con, con cual, cualquier tipo de pandemia que pueda haber, porque porque hay bastante distancia entre uno y otro de los que practican ese, ese turismo. Sin embargo, no hay quien lo, lo esté promoviendo. Piri, por favor. Eh, yo disiento un poco, Memo. Sí. Porque el turismo hay que verlo en sus diferentes facetas. Sí. Hay, hay que verlo en la parte mano de obra, el otro en un generador de divisas. El que vengan inversiones a Guanajuato, si se hacen bien va a ir bien a Guanajuato, se va a diversificar las oportunidades de la oferta. En lo que sí coincido contigo, Citlani, con todo respeto, es que Guanajuato no lo viven. ¿Por qué? Porque la oferta turística sigue siendo muy rala, muy pobre. No le permites un turista para conocer la ciudad, como sucede ahorita en España, que es el nuevo invento, en ellos post-pandemia, que vive la ciudad, con el Airbnb, con la comida, con etcétera, etcétera, le permite a la gente realmente conocer una ciudad. Guanajuato no se puede ya caminar, tiene razón. No puedes ir a los callejones, tiene razón. Yo creo que debemos replantear el proyecto de las políticas públicas del turismo. Si lo vemos en un solo lado, Memo, caemos en algo que es absurdo. La inversión es bienvenida porque Guanajuato no tiene dinero. Eso es cierto. Es un pueblo muy pobre. La minería va en decadencia plena pero hoy tenemos la obligación ciudadanos, no pedirle por favor al Mesías o al señor presidente municipal que haga algo, no lo va a hacer no está preparado para esto que sigan viniendo inversiones como esto te quitaré ojalá sea una verdad, no sea una falacia de él, pero esencialmente los ciudadanos debemos participar para crear, si políticas públicas para la ciudad replantear la ciudad, pero los ciudadanos debemos hacerlo mientras estemos esperando que lo haga el cabildo en el que tú lo vas, tristemente no vas a sacar tú, o esta niña Castro que learon rudamente y se lo dejan en manos de estas gentes y ya no digo nombres para no ofender donde no les interesa en absoluto no, olvídate de que estudien en absoluto la ciudad de Guanajuato vamos a ir de menos a más finalmente Memo Veo esto en un choque, porque nos han dicho que el observatorio de Guanajuato somos una serie de viejitos decrépitos, dice el señor en el programa de Radio Los Sábados. Yo creo que es un choque cultural. Pero ninguno de aquí hemos ido a sacarle raja al municipio con contratos leoninos. Pero sí podemos decir con mucho orgullo que sí hemos por la ciudad y no tenemos ningún beneficio al promover o poner, y porque somos libres de opinar este grupo es plural y libre de opinar. Yo no tengo ninguna necesidad de regresar a mi partido. A mí nunca me dio pena ser priista, como él lo dice. Y hay otros que son... No es cierto, no es ahí la discusión, no es ahí el debate. Todos los sábados, nos en su programa de radio, y es momento de poner las cosas en orden. Guanajuato es de la ciudad y de los ciudadanos. Yo pago igual de impuestos que el señor que me critica. El observatorio Guanajuato... Lo dijo Carlos Arce, un hombre de ideas, es un espejo del ayuntamiento y debemos pelear por esta ciudad como ciudadanos y que se unan todos los que realmente quieren esta ciudad. No es a fuerza a unirse a defenderla, pero la ciudad es, sí, Clary, como tú bien dices, de los ciudadanos y tenemos que construir políticas públicas en favor de la ciudad, no en centros comerciales llenos de ocurrencias. Muchas gracias. Sí, permíteme Javier, sí, ahorita te doy la palabra. Sí, bueno. eh, yo, yo creo que tenemos que hacer un alto para saber hoy, el día de hoy, hoy 11 de septiembre, que se cumplen en 20 años del 11S de Estados Unidos, hoy, ¿en dónde estamos respecto al préstamo este que el ayuntamiento pidió uh, autorización al Congreso para que se endeudara el, el municipio? Estamos con que el, ayuntamiento, el Congreso dijo, sí, deuda Pero también estamos en un lugar donde si revisamos todo el proyecto, todavía ni siquiera las cosas más elementales se han hecho para el proyecto. Solo se tiene la autorización del, del, del Congreso, que hizo un estudio muy superficial de la cuestión financiera, que no tenía que hacer ningún estudio, porque las momias de Guanajuato siempre han sido negocio para Guanajuato, deja mucho dinero, no hay que hacer ningún estudio para ver que sí es negocio, por supuesto que es negocio, sí, ya lo sabemos pero por ejemplo algo que hemos comentado en, en el observatorio y no lo hemos hecho público es que el, el congreso del estado no hizo el más mínimo estudio de redundancia, dijimos este museo es la tercera versión de un museo de las momias el ayuntamiento el congreso tenía para no solamente tenía la facultad de decir sí sí lo pueden pagar eso ya lo sabemos que sí lo pueden pagar no necesitábamos que ellos eh, lo reflexionaran lo que sí necesitábamos es que nos dijeran a ver si ya hay un negocio de museo que deja tanto dinero un segundo museo que no deja dinero que está en sangre de Cristo, ¿para qué? ¿Qué vamos a hacer con esos dos si tenemos un tercero? Esas preguntas no las hizo el Congreso. El Congreso fue responsable, no solamente porque, por haber autorizado, sino por no haber el estudio, hecho el estudio de redundancia. Y luego, no tomar en cuenta que el organismo especializado en museos del mundo dice que los museos son lugares donde no se tiene un fin económico, ¿sí? Y, y aquí el planteamiento es queremos un museo para que nos dé más dinero, o sea, ese simplemente ese esa contradicción entre lo que decía el proyecto y lo que dice el organismo internacional era suficiente para que el Congreso regresara al ayuntamiento el proyecto para que le dijeran soluciona el problema de redundancia y dime ¿Por qué vas a hacer un espacio donde no, de, donde no se busca lucro y tú quieres hacer lucro? Explícame eso. El Congreso debía haberlo regresado al ayuntamiento. No lo hizo. Y esa es su gran deficiencia. Y hay más cosas que no hizo el Congreso y que debía haber hecho. Y que, que son motivo para poder interponer amparos contra esta, contra esta decisión por su... A, por su actividad en ciertas cosas y por su in, inactividad en otras tantas así que eh, yo creo que también tenemos que ver que ahí es donde estamos no es cierto que porque ya aprobó el Congreso ya todo estaba solucionado ya no le falta nada cumplió con todo, no no, no cumplió con nada no cumplió con nada lo único que, que cumplía es que era negocio, pero eso ya lo sabíamos aunque no hubiera sido aunque no hubiera del el Congreso eh, Javier, por favor. Bueno, eh, tengo la autorización para hacer un comentario. Bueno, como tiene el, el micrófono cerrado, creo que me dijo eh. usted. Sí, todos, como los miembros del observatorio pueden hacer las observaciones pertinentes sin falta de respeto a las personas ni a las instituciones. Esto es la única limitante. Perfecto. ¿Qué es lo que dice la ley, digamos, en relación a, a la comunicación del artículo sexto y séptimo constitucional? No afectar a las personas. Pero un poco dándole secuencia, que se me hizo muy interesante el planteamiento, y empezando con concluir la parte de escalada, con cuatro horas de un turista alemán, un turista ruso, eh, es el equivalente a un día y medio del ingreso per cápita que gasta el turista en Guanajuato. Pero bueno, eso era nada más complementado, ¿no? Ahora, en cuanto a la fundamentación específica relacionada eh, con el dictamen, hay una justificación eh, que emite los técnicos eh, del Congreso, señalando que está alineado con todos los esquemas de planeación y que teóricamente se fundamenta en el eje de Ciudad Próspera. Pero lo curioso del caso que ese eje plantea toda la parte ambiental, o sea, plantea eh, que, eh, que tienes que tener eh, una eh, orden en el manejo de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Lo que señala es que hay empresas eh, que hacen la recolección de esto en todos los restaurantes, en todos los hoteles, en todos los bares. más Sin embargo, yo insistí desde hace un año que no hay información relacionada con la licencia de funcionamiento ambiental. Entonces, eh, si, si, si tú... Eh, fundamentas un proyecto, que más adelante veremos la parte del dictamen, no es el objetivo, el objetivo es eh, un poco complementar tu participación y a lo mejor darte lluvia de ideas, que ya las tienes consideradas, eh, pero hay más elementos en el eje de fundamentación del proyecto. Yo hasta ahí me quedo nada más, este... y bueno, te voy a señalar efectivamente cuáles son esas fundamentaciones, ¿no? Por un lado, te maneja servicios turísticos de vanguardia, medio ambiente sano, ámbito ecológico, aguas, bosques, biodiversidad, ANPs, cambio climático, movilidad, residuos y limpieza, etcétera, ¿no? En ese sentido, pues está muy acorde tu planteamiento en términos de que hay otras prioridades y aparentemente la maquila del programa de gobierno, pues está divorciado, efectivamente, de la realidad, ¿no? Aunque en el proyecto, ya con proyectos específicos, plantean Museo de las Momias, pero no hay una consulta, no hay una prioridad eh, relacionada con otras actividades que están dentro del mismo eje. Yo ahí este, eh, concluyo. ¿eh? Sí, yo, yo quisiera agarrar de esto que dice Javier, para poder... Este hacer el, el siguiente planteamiento, ¿no? Y es que es terrible en Guanajuato. No tenemos espacios donde podamos. O sea, tenemos el museo, el el, el, el parque Alfredo. Eh, ah, perdón. Florencio Antillón. Tenemos eh, el, muy pocos espacios donde podamos tener una vida de recreación. Ni los guanajuatenses ni los visitantes. En verdad es una cosa bien complicada en Guanajuato. Poder tener un espacio donde pueda simplemente estar y pasarla bien. Y tampoco tenemos que ofrecérselo a los turistas. Y tenemos un espacio natural increíblemente importante y bello alrededor de la ciudad que tenemos olvidado por completo. Yo sí si quiero traer a la memoria, perdón, pero pues es necesario, que hace más de 10 años la ciudadanía dijo que quería conservar los cerros alrededor de la ciudad que lo quería porque había una conciencia de lo que implicaba en, en el clima de la ciudad, porque era parte del patrimonio, el paisaje, porque era parte de la identidad y sigue sin pasar absolutamente nada. Y no nada más nada, sino que cada vez está peor la situación eh, ambiental alrededor y ahora enfrentándonos a los problemas del cambio climático, que pues siguen pensando que no pasa nada pero sí pasa y estamos sintiendo que sí pasa entonces como parte de las responsabilidades municipales hay una responsabilidad ante procurar que vivamos con eh, con la posibilidad de tener un medio ambiente adecuado para nuestro desarrollo en términos del artículo cuarto constitucional y que tengamos un entorno ambiental agradable y adecuado y eso es algo fundamental para la vida de los guanajuatenses, pero también fundamental para tener esta oferta este, para los visitantes. O sea, claro que gente de todo el país y todo el mundo quiere venir a Guanajuato, pues es precioso nuestro municipio. Pero, ¿qué les estamos ofreciendo? ¿Y qué, y qué nos estamos ofreciendo a nosotros? Entonces, vamos, en materia de cambio climático ni siquiera hay, bueno. Yo no digas gastar dinero, coordinarte con la federación y con el Estado. Nada, ¿no? O sea, no hay ni un reglamento municipal de medio ambiente en este municipio. Ni a eso llegamos. Yo no estoy hablando de cosas complicadas. Estoy, sí, hablo de cosas muy complicadas y de cosas muy no complicadas, por Dios, ¿no? Hablo de que hay que tener atención a las necesidades del municipio. Y esas no las tenemos. Y para todas estas cosas que he dicho, hay soluciones y quiero irme un poco, bueno, para todo esto que hay soluciones y la verdad es que no ha habido una respuesta municipal ante estas preocupaciones, no hay un planteamiento que nos diga que se van a resolver. mire Ni siquiera han tenido, aunque no sea cierto, ni siquiera han tenido la ocurrencia de decir, miren, tanto va a salir del museo de las momias y lo vamos a invertir en plantas de tratamiento y lo vamos a invertir en el relleno sanitario y lo vamos a invertir en ese... Que habría que ver plazos, ¿eh? Yo no estoy diciendo que... Yo no estoy avalando esa idea y que no quede así. Pero, bueno, si tuvieran alguna idea de la responsabilidad que les toca asumir, al menos podrían mencionarlo. No se ha mencionado, porque no está en la cabeza del ayuntamiento, cuando es lo único que debería estar en su cabeza. Este... Y, y además hay que ver plazos, ¿no? ¿Va a entrar dinero en qué plazos? ¿Cuándo? ¿Cómo se va? ¿Cómo vamos a hacer que ese dinero que entre con su gran museo, cómo vamos a hacer que los plazos permita el resolver estas necesidades que tenemos, cuyos plazos ya se vencieron hace un buen rato? O sea, no estamos hablando de que, que, que se va a vencer, ya se nos acabó el tiempo, ya estamos mal. No hemos tenido en el ayuntamiento ninguna muestra de transparencia, ninguna muestra de, de manejo adecuado de recursos. Y nos están diciendo que se van a endeudar y van a pagar la deuda y todo va a estar muy bien, pero la verdad es que desde la experiencia ciudadana, por Dios, ¿no? Las cosas más mínimas. Vemos un vemos un camino de pasada, dijimos, ¿y ese camino de dónde salió? Y resulta que es un lío para saber qué pasó con ese camino, porque hay 20 mil cosas atrás de nada. Un caminito que está el arañazo, ¿no? Así, lo vimos de pasada, ¿qué pasa con esto? Y atrás de esa, nada, porque no es nada en comparación a los problemas de Guanajuato, o sea, hay mil arañazos en el municipio. Y en torno a eso, no hay forma de tener información clara y precisa y accesible y nos están pidiendo que confiemos que va a poder manejar una deuda como la que está contrayendo en verdad mínimo mínimo mínimo cualquier deuda es un riesgo todos lo sabemos contraer una deuda es contraer un riesgo todos queremos pagar nuestras deudas y no siempre podemos toda deuda conlleva un riesgo. Están diciendo que contraigamos una deuda que va a poner en riesgo las finanzas del municipio que son las que tienen que responder a los problemas que estamos enfrentando como habitantes de Guanajuato. Y además que corramos ese riesgo con una autoridad municipal que a nosotros, los ciudadanos, no nos ha dado muestras de probidad de transparencia, de rendición de cuentas. Perdón, solo un tonto acepta una deuda en esas condiciones. Nosotros no. No mencioné, y sí me es importante mencionar, y lo había mencionado un poco adelante, que en verdad, vamos a hacer un museo y seguimos sin planeación urbana y seguimos sin el famoso plan de desarrollo urbano ecológico y territorial etcétera seguimos sin un plan de manejo de la ciudad vamos a invertir o sea fíjense vamos a hacer esta deuda que pone en riesgo las finanzas de la ciudad y por lo tanto del municipio y que por lo tanto pone en riesgo el que pueda responder a todas estas necesidades de las que hemos hablado y más allá del manejo de la deuda, vamos a invertir todo eso, vamos a tomar ese riesgo en un museo que volvemos a hacer sin ninguna planeación urbana, sin ningún manejo de la ciudad, sin ningún parámetro de la imagen pública, sin nada, a lo güey, sin nada. ¿Cómo? Otra vez, ¿qué no hemos aprendido? Esta ciudad necesita planeación territorial. Este municipio necesita planeación territorial. Esta ciudad patrimonio debería tener un plan de manejo. Así lo dice la ONU, así lo dice la UNESCO. Hay ejemplos maravillosos. Si tuviéramos un plan de manejo, no estaríamos peleándonos que si el tipo de museo, que si no el tipo de museo, que si no sé qué, que si no sé qué tanto. Hay mil cosas que pensar. Vamos a un museo que esperan, dicen ellos, que reciba 15 mil visitas al día. ¿Qué es lo que recibe el Museo de Antropología, by the way? ¿En dónde van a pasar? ¿En qué calles? ¿Y qué afectación va a tener la ciudad con esas con esos 15 mil que entran y salen? Vamos, con menos que eso nos hemos quedado atorados en esta ciudad sin entrar ni salir. ¿No? Van a entrar los primeros 15 y cuando traten de salir y entrar los siguientes 15 ya no va a haber forma de que nos movamos nadie. Vamos, se necesita pensar realmente las soluciones. ¿Cómo nos dicen que vamos a tener esos turistas? Ya dije, ¿no? Basura, agua, todos los problemas que mencioné, pero además hay problemas urbanos, pero además hay problemas en una ciudad que es bellísima, que tiene que protegerse, que tiene que conservarse, pero que además es muy ineficiente para recibir a toda esa gente de golpe. Este, quiero pasar a la parte de participación ciudadana que decía. Yo entiendo la participación ciudadana desde un enfoque de derechos. La participación ciudadana no es algo que se nos otorgue graciosamente. Es el ejercicio de un derecho. Y es el ejercicio de un derecho, de hecho, es, se, se habla mucho, ¿no? Que es el derecho que permite ejercitar derechos. Y el derecho, a la, el derecho, la participación ciudadana como derecho humano tiene que ver con nuestro derecho a la vida. Porque no tenemos derecho a no morirnos, ¿no? O sea, el derecho a la vida no quiere decir tienes derecho a vivir, a no morirte hasta que te mueras. No, el derecho a la vida tiene que ver con tener una vida digna. Tiene que ver con tener una vida que nos permita desarrollarnos. Y para eso, tenemos que tener la posibilidad de incidir en la toma de decisiones de lo público. Tenemos que poder participar en la toma de decisiones que hace el gobierno. ¿Por qué? Porque lo que él decide influye directamente en la forma en que yo desarrollo mi vida. Y hay, otra, hay otros enfoques igualmente importantes e interesantes, como el derecho a la ciudad. ¿no? El, este enfoque en el cual tenemos derecho a participar en la toma de decisiones de la ciudad en la que habitamos. Eh, y este enfoque de derechos nos trae otra cosa, y es que eh, se nos llena la boca del tema del término de la democracia, pero la democracia representativa no ha dado buenos frutos en ninguna parte del mundo, ¿no? Cada vez más los representantes no representan a nadie, y necesitamos transitar a una democracia participativa, pero yo la llamaría más allá de participativa, participativa, deliberativa, porque yo entiendo que la participación ciudadana tiene que ser este proceso en el cual podamos intercambiar argumentos, intercambiar posiciones y construir acuerdos. Por eso, nuestra participación en el Congreso inició cuestionando la metodología que armaron para la consulta. Porque abrir las puertas para oírnos no es participación ciudadana. Es una participación ciudadana mucha. Lo que realmente es importante de la participación ciudadana no es que nos oigan, es que consideren nuestros argumentos, es que nos respondan, es que construyamos una relación deliberativa, y es que tengamos la posibilidad de construir acuerdos. Si no hacemos esto, entonces lo que tenemos es una simulación y lo que vimos en el Congreso fue una simulación, que ya sabíamos que iba simulación, estaba a todas luces claro. Por eso nosotros iniciamos diciendo que queríamos de antemano <risa> establecer que no estábamos de acuerdo con cómo se estaba proponiendo en la participación. Tiene que, tenemos, tiene que haber claridad en los actores. La participación ciudadana también implica que tienes que tener claridad y pluralidad para asegurarte que son que tienes una convocatoria plural inclusiva heterogénea diversa porque sólo así podemos construir acuerdos este rollo de el mayoriteo y el maduguete y los acuerdos políticos no se usa pero no son ni democráticos ni participativos. Y pueden ser legales, si al final de cuentas, ya lo vimos con el, con el plan de ordenamiento territorial, si a la mera hora todos votan con que no quieren el, el programa y ya queda legal y no se vota, pues sí, legal sí es, pero no es legítimo. Pero no es legítimo. Y no podemos pensar que esta idea eh, vertical de ejercicio del poder va a poder funcionar por mucho tiempo. Línea decía hace ratito que los ciudadanos tenemos que movernos, que los ciudadanos tenemos que hacer cosas. Y sí, yo estoy totalmente de acuerdo y ustedes han visto que he sido una ciudadana que siempre tomo la palabra y digo lo que pienso y participo en lo que puedo. Pero también es importante que sepamos que el municipio tiene funciones que hacer. Esa es su chamba. Para eso reciben un sueldo. Entonces, claro que los ciudadanos tenemos que participar, tenemos que proponer, tenemos que abrir espacios, tenemos que organizarnos. Sí, pero eso no exime que le exijamos al municipio que abra espacios de deliberación, que abra espacios para poder construir acuerdos y que haga su chamba. Porque los ciudadanos hacemos nuestra función ciudadana mientras nos ganamos el pan nuestro de cada día con el sudor de nuestra frente. entonces lo siento, sí, yo soy la primera que desde hace 10 años defienda la participación ciudadana, pero quiero dejar muy claro, eso no exime de la responsabilidad que tiene el municipio de cumplir con sus atribuciones de transparencia, de rendición de cuentas, de congruencia y de servicio para los habitantes del municipio que votamos, en términos generales, por un represivo. Me parece bien importante saberlo, porque también nuestra chamba es pedirle que haga su chamba. No está mal. Miren, hay que tirar la basura en su lugar. Sí, hay que cuidar. Y todos los ciudadanos tenemos que cuidar el agua. Sí, tenemos que cuidar el agua. Y tenemos que separar la basura totalmente de acuerdo. Pero, atrás de eso, tiene que haber un relleno sanitario y tiene que haber saneamiento de aguas y tiene que haber un control de presas y de pozos. Y eso no nos toca a los ciudadanos. Eso le toca al gobierno y tiene que hacer su chamba. Entonces no nos perdamos con esta idea de la participación. Hay que saber qué nos toca y qué no nos toca. Me llama mucho la atención, mucho, y, que, y me encanta poder platicar con ustedes, porque... Muchas veces he visto que en Facebook suben, ya sea de algunas páginas propias con el observatorio, este, lo he visto. Eh, se iba a hacer la presa y entonces los ciudadanos pusieron una propuesta de cómo se tenía que hacer la presa y ayudaron a dirigir la obra y se hizo la presa, ¿no? Y ejemplos así hay, pero varios, ¿no? Toda la historia de Guanajuato está llena de propuestas. Que había que intubar el que cuando se iba a intubar el, el río, ¿no? Y fue una propuesta, y los ingenieros, a título personal, como ciudadanos hicieron un proyecto, y dijeron cómo, y se ejecutó. Si pensamos en eso, Guanajuato, que es una ciudad que siempre ha tenido una universidad maravillosa, que hemos tenido el privilegio de tener una ciudadanía muy informada, y de veras que eh, no saben, o sea, yo viví en Chiapas, la gente en Guanajuato es una gente increíblemente educada increíble. y que no, yo amo a los chapanes, ¿eh? no estoy diciendo que no, pero el nivel cultural de Guanajuato es muy alto. Y hemos tenido siempre la participación de la ciudadanía para poder hacer de esta ciudad una mejor ciudad. Y tenemos ahí, no, la participación ciudadana no la estamos, in, no la estamos inventando ahorita. La participación ciudadana no es algo que se nos ocurrió aquí a los posmodernos. No, ya existía y está en la historia de Guanajuato y está atrás de muchísimas de las cosas que hemos hecho por esta ciudad. Pero se ha requerido un gobierno que ejecute las acciones. Entonces, creo que ese es el esquema que tenemos que buscar. Pero para ello necesitamos construir espacios de diálogo con el municipio. Me queda claro que no tienen demasiado interés, pero tenemos que impulsar y abrir esos espacios. Y tenemos que hacer llegar nuestras propuestas y tenemos que hacer que se incluyan y tenemos además que darle seguimiento. Aprovecho el espacio, estamos construyendo con este, una propuesta que, es, que se ha dado en otras ciudades del país y del mundo. Estamos construyendo una red ciudadana que se llama Guanajuato Unido y que, que lo que busca es que de la forma más plural y heterogénea podamos construir un plan de metas sobre las cosas que los ciudadanos necesitamos que se hagan en Guanajuato para plantearle al ayuntamiento con metas, con indicadores que además permitan que nosotros podamos dar seguimiento a lo que se está haciendo. No se trata que le digamos, ay, pues sí, háganlo. No, yo no estoy de acuerdo, Línea, tenemos que participar. Pero también participar tiene que, decir, tiene que ver con dar seguimiento a lo que ellos tienen que hacer. Y tenemos que empezar a pensar así. No nada más que queremos. ¿Cuándo lo queremos? ¿Cómo lo queremos? Poderle dar seguimiento a lo que se está haciendo. En la red guanajuato unida está abierta a todos los ciudadanos acabo mi comercial está abierta a todas las organizaciones a los ciudadanos en particular no es partidista no puede ser cualquier pensamiento es absolutamente plural por eso no es un movimiento no es una C, es una red donde la idea es que podamos coordinarnos para construir acuerdos y poder hacer propuestas de lo que queremos para el Guanajuato que queremos vivir todos nosotros si están interesados encantadísimos, pónganse en contacto conmigo, los pongo en contacto con la red este, yo estoy Ciclali Tobar en Facebook eh, y, con, y encantados, porque la idea es que podamos ser todos los que podamos para que hagamos realmente un trabajo ¿No le ¿no podrías dar tu teléfono Ciclali, por los que están interesados? Se claro puedan localizar sí. contigo. Claro que sí, mi celular es 55 25 59 16 62. Mi correo es itlalitobar hotmail.com. Sin bronca, lo que quieran. Y Muy lo bien. Si quieran platicar. Sí, este Lolita pidió la, la palabra, así que vamos a escucharla. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos mis compañeros de observatorio, a la gente que nos está siguiendo en Facebook Live, y sobre todo a Citlali Muchas gracias, Citlali por estar aquí con nosotros. Y bueno, eh, replicar, replicar, porque esto es replicar y replicar lo que nosotros hemos venido diciendo, y en reuniones también contigo y con otras asociaciones. Eh, es muy importante lo que, lo que estás mencionando. Como ciudadanos tenemos el derecho, pero también la obligación. ¿Sí? Que no se nos olvide que tenemos derecho a que nos den buenos servicios, tenemos obligación de exigirlos. Y en ese sentido va, va mi, mi, mi, pues mi opinión personal. Fíjate que yo trabajé eh, como, como licenciada en educación preescolar, estuve en varias comunidades. Y te das cuenta de todas las necesidades que hay en las comunidades. No hay agua potable, este, los la, las, las jardines de niños con letrinas, con unos hoyos así, no sé si alcanza a ver, terribles donde pequeñitos de tres años con un... se podían caer. Bueno, pero en este no es el... el, el, el es parte del, del asunto porque yo digo, bueno, ¿por qué no? Somos más de 190 mil habitantes en Guanajuato, ¿verdad? Y se van y se dirigen con 200 empresarios a los que les preguntan si se pueden endeudar y ellos aprueban y luego se van con, los de, con una comisión nada más de Hacienda, que ya lo entendimos que sí tiene la solvencia para, para endeudarse, pero es beneficio para todos, es beneficio para las comunidades. Aquí se está viendo algo, algo oscuro y que creo que, que, que no es así como que sacar el hilo negro, sino pues está, él solito se está balconeando y estoy hablando de nuestro presidente municipal, ¿sí? ¿El qué es? Él se siente empresario o es empresario. Tiene un hotel que, por cierto, ya lo remodeló, le quedó de precioso. Qué raro que en tantos años que tiene este hotel, él no lo había remodelado nunca hasta que llegó al poder, ¿sí? Entonces, el poder, estamos hablando de que pues da muchos beneficios personales, a quien lo tiene y a quien está. Pero también ahí estamos nosotros, los ciudadanos, lo hemos permitido. sí Y seguimos, porque se, se pudo haber quitado a esta persona eh, en, los, en los pasados comicios, y sin embargo la gente lo sigue apoyando. Yo sé que hay muchas necesidades y que se dejan por un calentador solar, por una despensa, pero bueno... Y las comunidades, ¿qué beneficios tienen? ¿Dónde está? Que levanten la mano. ¿Dónde los están volteando a ver? Guanajuato no nada más es el centro histórico. No nada más es la zona sur que ahorita les está haciendo calles, porque bueno, pues ahí te va un pedacito de calle de unos 500 metros y espérate, porque ya te cumplí. O sea, él piensa que con hacer pedacitos y pedacitos de calles está cumpliendo con un compromiso electoral porque así es, es un compromiso electoral que él se aventó. Entonces, porque esto es sabido por todos, desgraciadamente dicen que pueblo chico, infierno grande, y nos conocemos muchas gentes que vivimos en Guanajuato y sabemos, y podemos obtener información de aquí, de allá, y es que sí dijo, y es que prometió, pero ¿dónde, dónde queda la gente de la comunidad? ¿Dónde? ¿Dónde quedan las, las gentes de, lo, de los lugares más más vulnerables. ¿Dónde está? O, o sea, un nuevo museo les va a servir a las comunidades. Que venga turismo a Guanajuato le va a servir a las comunidades. ¿Sí? Hay comunidades que es, es donde se gana ¿sí? la elección. Vámonos a este, hablar claro. En las comunidades los compran con un calentador o con una despensa. Y es donde se ganan las elecciones. Entonces, pero que también les pregunten a las gentes, a las gentes de las comunidades, si realmente les va a beneficiar un museo, un nuevo, un tercero, un tercer museo. Y unos cuantos localitos para los cuates, porque es, así se va a dar, así se va a dar. Si se llega a concretar este proyecto y lo vamos a ver a futuro, se va a dar. Es para los cuates, a lo mejor disfrazados con otros nombres, como suelen hacerlos estos tipos. Entonces, yo, yo sí estoy muy molesta porque no hubo realmente un, una, una, una investigación profunda por parte del Congreso de todos los involucrados. Y lo vuelvo a repetir, somos sí, más de 190 mil habitantes. ¿En qué beneficia a los 190 mil habitantes o a la mayoría de los 190 mil habitantes en Guanajuato? Digo, o, o por lo menos... Por lo menos a la mitad. Esa es mi pregunta y, y, y yo es, es, te digo, estoy, estoy más, que, más allá de, de, de lo enojado, no digo la palabra porque, bueno, uh -huh. no me lo permite mi educación, pero, pero es la verdad, este, ¿por qué no analizaron? ¿Por qué no se fueron otras comisiones? ¿Por qué no lo hicieron abierto al público? ¿Por qué no escucharon las voces? Bueno, escucharon 10 minutos a quien, porque se, a muchos los, los cortaron en el Congreso, ¿sí? Y dijeron, a ver, pues no, nomás estos, ¿sí? Porque no mandaron la convocatoria a ver quiénes quieren participar de la gente de, de comunidades. No lo hicieron. O sea, hay muchas cosas y a mí, la verdad, vuelvo a repetir, Gente, no se dejen engañar. Aquí, volvía, vuelvo a lo mismo, ¿a quién va a beneficiar? Alejandro Navarro ya no se va a poder reelegir, ya, ya tuvo reelección, ya no. A lo mejor se va a lanzar para diputado, y si bien le va, pero a él ya no le va a importar. ¿Por qué? Porque él ya abrió su museo, ya abrió sus locales, ya hizo su, su gran mansión con su hotelote, y él va a promover el turismo porque es en lo que a él le interesa a él le interesa, ¿por qué? porque aparte de eso ellos también tienen un museito ¿sí? el conchero y, y tiene y su hotel, a él le interesa que venga gente, ¿para qué? para que los prestadores de servicio como, es, como son este, las gentes que se dedican al turismo y a llevar a los turistas, pues se los lleven allá al conchero y se los lleven a su hotel porque ahí hay este, moche ¿Sí? tú me tú me tráeme un camión de 50 y te llevas la, un 10%. A ellos les conviene. Y eso va a seguir, va a seguir. Por eso él está promoviendo eso. O sea, situación. El, el presidente municipal, ¿sí? el presidente municipal con algunos otros miembros del cabildo, están haciendo un negocio redondo para ellos exclusivamente, porque ellos son empresarios, ellos son hoteleros, ellos son restauranteros, ¿sí? ellos son servidores del turismo, no para toda la, la población como tú lo dices, Citrali, y bien dicho, y ya lo hemos mencionado, la demás gente que, la demás gente no vivimos del turismo, nos da gusto que conozcan nuestra ciudad, nos da gusto, pero en esas condiciones, no, hay muchas, muchas calles que no están pavimentadas, hay, hay, hay muchas deficiencias, agua, servicio, servicio de limpia, pastita está espantoso, con, vinieron hace poquito nomás a cortar unas cuantas ramas y, y ahí, ahí no digan, pero, porque yo soy de pastita, ¿verdad? obviamente defiendo mi, mi barrio, pero tiene no sé cuánto, ah, cuando anduvo en campaña, por Dios, y eh, yo lo mencioné en un programa, había como seis barrenderos, seis porque iba a venir a hacer campaña el señor Alejandro Navarro, y estaba, y estaba la licencia, pero te das cuenta. Entonces, ahorita tiene meses, meses que no se paran a barrer la calle de pastita. ¿Por qué? Pues él ya ganó, ya que le importa, ya no va a venir, porque no es su barrio, porque no va a estar aquí, y porque además él ya ganó, ¿sí? O sea, ya no anda en campaña. ¿Dónde está el servicio que él tiene que proporcionar a la ciudadanía? No nos puede exigir que tengamos una ciudad limpia mientras él no proporcione los medios. Y eso es lo que debe de pensar. <coughs> y ya se me estaba yendo hasta la voz. Muchas gracias, era mi comentario, no sé qué opinas, Italia. Estoy totalmente de acuerdo, yo este, vivo aquí arriba de Pastita. El otro día a las 12 del día saltaron a mi prima enfrente de su casa ahí en el callejón de Mulas, ¿no? O sea, es increíble el, el es, es increíble, nunca pensé que ir a casa de mi primo fuera algo peligroso, por Dios, ¿no? Y pues resulta que empieza a serlo. Eh, y creo que estoy de acuerdo contigo. O sea, los ciudadanos de Guanajuato nos merecemos vivir de otra manera. Y creo que hay una responsabilidad para con nosotros, ¿no? Este, pero bueno, he hablado mucho. Creo que hay alguna... Creo que Javier quería tomar la palabra. Y no quería tomar la palabra, Jair. yo Yo quisiera... este Pedirte que me contestaras una pregunta, como vamos a pedir 70 millones y nos vamos a gastar ciento y tantos, porque no, no, no cuesta ese proyecto, es más caro. Con ese mismo dinero, si quitamos ese proyecto y usamos ese dinero en otra cosa, ¿en qué lo usarías en beneficio del ayuntamiento de Guanajuato? Bueno, eh... sí. A, a Por ejemplo, ¿qué te parece 70 camiones de a millón de pesos eléctricos para la calle subterránea para que ya no se caiga a pedazos como se está cayendo? Este, o no sé, otra cosa. No, bueno, yo, yo sostengo mi argumento, ¿no? Necesitamos un relleno sanitario. No lo vemos todos los días como vemos los camiones en el centro, pero en verdad, en verdad es inaceptable. Que no tengamos un relleno sanitario. Yo te, creo que tenemos que tener mejores plantas potas, este, sanitizadoras del agua. En verdad, es inconcebible. Ya nos acostumbramos a vivir con el olor del río eh, podrido ahí, pero vayan, o sea, camina por pastita, ve el camino, camino antiguo. Cuando no llueve, como ha llovido, ¡Qué barbaridad! Ya nos acostumbramos a que así huele Guanajuato, pero eso no es normal, no está bien, no es... No. Entonces, hay problemas que te... sí. creo que necesitamos tener un buen esquema de seguridad pública. Guanajuato no es Irapuato, Guanajuato no es Salamanca. Podemos resolver los problemas de seguridad pública, por el amor de Dios, ¿no? Tenemos que hacerlo y necesita inversión, pues tenemos que invertir en eso. Tenemos que tener el sistema de transporte, Memo, antes de poner trenes eléctricos, no sé qué, mm. tenemos que tener un sistema de transporte coherente, barato, accesible a todo el municipio. Otra vez volvemos a pensar en la calle subterránea, Disculpame, el mayor problema de esta ciudad no es la subterránea. En todo caso, caminamos el centro y son 15 minutos, o sea, de, de punta a punta son 15 minutos. Necesitamos articular el centro del municipio con el resto del municipio. Necesitamos abaratar el transporte público. Tenemos que tener mejores rutas. Ya tenemos el estudio y ya se pagó. Pues, ¿en qué gastaré yo? Yo gastaré en esas cosas. Y me encantaría... que un gran proyecto. Todos los problemas los vamos a resolver en tres años y nos vamos a endeudar por veinte. Pero los próximos 20 los vamos a vivir de una manera digna. ¡Wow! Me encantaría. Por eso, es por eso te yo... estoy diciendo si con 70 millones alcanza para todo eso o una parte de eso. Pues mira, la verdad es que no lo sé porque pues no tengo forma de saberlo. Yo aquí mm. soy una humilde astróloga pero eh, pues para lo que alcance. Todo es bueno ante la deficiencia. Todo es Bueno digo, porque vamos a estar endeudados 10 años. Ese es el punto. Pues sí. Gracias, este, este Javier, por favor, tú abre tu micrófono y adelante. No has abierto tu micrófono, ahora sí. Sí, creo que sí. Eh, muy interesante, me recuerda una plática que tuvimos hace 11 años, <risa> prácticamente el mismo tópico, eh, justo que se lo presentamos a, al Centro de Estudios de la Ciudad, uh -huh. relacionado con otro tema, y que de alguna manera eh, me tocó llevar todo esto a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores en, el, en aquel momento. Eh, yo aquí plantearía un poco, retomando tu tus restricciones a la participación ciudadana, que del documento de dictamen relacionado con los 70 millones, el 15 de ese documento hace referencia a todos los grupos sociales que participaron, señalándolos reiterativamente dos o tres veces. Y lo curioso del caso es que en la incorporación de del diagnóstico que ellos hacen, pues realmente no se toma en cuenta ningún planteamiento y ninguna sugerencia. Esto pues a mí se me hace muy grave, inclusive el propio documento eh, tiene inconsistencias en las cuales hay afirmaciones eh, en base a Coneval que Guanajuato no tiene problemas de pobreza, por un lado. Cuando en la práctica eh, los estudios eh, señalan, eh, no la magnitud, pero parecería ser que los analistas técnicos de la Comisión de Fiscalización y Hacienda, pues ellos no ven la pobreza. Eh, en ese sentido, eh, pues sería mi participación, o sea, ¿por qué? Tanta falta de respeto a la parte de la participación ciudadana y única y exclusivamente en un problema tan serio de magnitud para la ciudad, eh, se permite una participación tan pequeña. Pues realmente yo quedo sorprendido. no Y ya en la cuestión del análisis del propio diagnóstico, hay cosas más interesantes o más impactantes en términos de dinero. Que hay una proyección eh, específica en el tiempo, eh, que en la práctica eh, me llamó la atención y muy amablemente eh, me enviaron el dictamen, en el cual los ingresos son mayores si tienes el museo actual y los ingresos son menores si pones el nuevo museo. Tú no, no logro, como dicen los italianos, no capisco con la testa esa incongruencia y esa falta de delicadeza en términos de una gente que es experta en el análisis de, de, de las finanzas públicas, ¿no? Y también otro aspecto eh, eh, en relación al ingreso per cápita que le costaría a cada habitante de la ciudad. Yo creo que esa cifra está muy manipulada porque están hablando de que cada habitante pagaría cerca de 400 pesos. Entonces, si somos... Este, 194 mil 500 habitantes eh, no logro entender de dónde sacaron la población económicamente activa porque la refieren a otro año distinto y en otro año distinto pues no hubo pérdida de empleos como fue 2020 no hubo cierre de cosas o de, o de restaurantes y, y, y aspectos y no estoy hablando hipotéticamente yo camino al centro eh, platico con la gente de los restaurantes y evidentemente muchos cambiaron de giro o cerraron. Entonces es un año atípico que tú comparas el ingreso per cápita de esa época del 2019-2018 y lo, y lo transportas o lo extrapolas a una deuda cuando en la práctica no está perfectamente medido, ¿no? Yo, yo, yo no hago preguntas, más bien eh, genero como complementariedad para llegar a una conclusión colectiva, porque la participación ciudadana, pues es colectiva, ¿no? Bueno, yo ahí, yo, yo ahí me paro y creo que tenía la palabra alguien. Sí, ahora se le damos a Carlos Arce, por favor. No, nada más quiero rapidísimo. Es que no hay que sí. dejar de hablar de la participación en el Congreso. Fue una simulación. Entonces, dejemos de decir que por qué que la participación que pues, se invitaron, si no, fue una simulación, llamémoslo por su nombre. Entonces, te, nos tenemos que preguntar todo eso, Javier, porque eso nos preguntamos cuando hay participación. Aquí no hubo participación, hubo simulación. Punto. Perdón. Ya, me callo. Adelante, Carlos. Gracias. Gracias por darme la palabra, Lali Te lo agradezco. Oigan, este, no, hasta ha sido muy buena, muy buena plática, muy buena charla, este, con, con, con argumentos, este, muy interesantes, sobre todo estamos... Lo que estamos haciendo es deliberando, que eso es lo que no es lo que se niegan a hacer las autoridades, ¿no? A, a ver, nada más quisiera comentar el, lo del Congreso. Creo que tienes razón. Hay que hay que estar puntualizando qué está pasando en el Congreso. Y, y yo miraría la parte de real política. Miren, lo que sucedió es que hubo elecciones, hubo compromisos políticos. Hubo gasto, un enorme gasto de una campaña electoral brutal donde se repartió de todo y ahora hay que reponerse. El acuerdo para reponerse es el contratismo, o sea, hacer contratos. No hay que olvidar la vieja historia, la vieja conseja de don Porfirio Díaz a su compadre cuando se quejó de lo poco que ganaba y don Porfirio le dijo, haga obra compadre, haga obra compadre. En eso estamos, así en eh, esa es la desnudez de, de lo que está sucediendo en estos momentos. Se llama contratismo y no es otra cosa sino hacer contratos eh, normalmente pactados con sobreprecio para luego extraerle dinero a esos contratos y tener más dinero para las siguientes elecciones. Por cierto, si sí le importa qué va a pasar luego a, a, a Navarro porque lo que sigue es dejar a su esposa como la siguiente... El siguiente alcalde. Ese es el plan. Entonces eh, eh, el asunto es tener suficiente, suficiente efectivo para luego enfrentar las siguientes campañas de la manera como se ganan ahorita las campañas, comprando, comprando votos con calentadores solares y este láminas y lo que sea, pues. Entonces ese es el asunto. ¿Cómo? ¿Cómo se da la mecánica? está pactado en el congreso gracias a una alianza entre la gente que está en el congreso que es de miguel márquez eh, esta gente pactó con navarro para darle la oportunidad de poder nutrirse de recursos a través de contratar una obra pública y una obra pública que aparte deje más beneficios no solamente un contrato desnudo para un museo sino en este caso otra simulación sobre la simulación. La simulación, y ya lo ha comentado aquí este Rogelio, por ejemplo, que estuvo aquí con nosotros, pues no se trata realmente de un museo, se trata de un centro comercial, porque aparte, eso lo pusieron ahí, es un centro comercial lo que quieren hacer. Centro comercial, un molotito arriba que es un museo, pero es un centro comercial. Ese centro comercial te da muchas expectativas. O sea van a rentar o a vender los locales y pues son más contratos entonces son contratos sobre contratos de tal manera que se convierten en algo muy interesante alrededor hay toda la operación de los tours y de los camiones esos camiones esos tours y sobre todo los, turi los turistas hay que ver el fenómeno que está sucediendo guanajuato está capturado por un tipo de turismo. No está abierto al turismo en general, está capturado por los turistas y son capturados por los guías de turista. Entonces, esos guías de turista ¿a quién le responden? ¿Quién está metido en el turismo en este en, en este en esta ciudad y que sea importante? Pues el alcalde. Entonces, estos guías de turista esencialmente privilegian al alcalde y a sus cuates. Y los llevan a sus hoteles, los llevan a sus negocios, a su restaura, sus restaurantes y a sus, entre comillas, museos también. Porque también aquí hay otra cuestión, va a subir el precio del museo con el nuevo Museo de las Momias, pues dicen que va a costar 100 pesos. Y cada vez el residual es más complicado, este, se, se, se, se agranda más, porque dice cualquier persona, dice, bueno, pues 100 pesos los pago. Pero una familia que viene con cinco personas ya son 500 pesos. Entonces ya no está tan fácil pagarlos, o 600 o 700 pesos. Y luego les quieren cobrar todavía por entrar. Inventan una sal, un salón de la muerte y una momia ahí que está encadenada, que porque está embrujada y una, una serie de estupideces. Bueno, también les cobran. Pero entonces hay mucha gente que ya no alcanza a pagar esto. Ahí se establece un residual. Ese residual, ¿a dónde va? pues va a sus museos. Entonces, mientras más caro sea eso, tiene mayor residual para llevarse a la cochera o quién sabe cómo se llama, a sus museos. Y lo que no hemos visto, por ejemplo, es que el alcalde no puede votar en esto, tiene conflicto de interés, los temas de turismo, este, no los puede votar, debería estar fuera de ello, hay conflicto de interés del señor. Ah, no. Pero muy fácil. El hotel lo puso a nombre de uno de sus hijos o parientes o lo que sea. Entonces, él no tiene nada. Nosotros revisamos, Memo, este, su 3 de 3. que tenía? Creo que una motocicleta, un coche y, una, y, y, y un terreno. Punto. Este, es obvio que hay conflicto de interés. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues lo que está sucediendo es la operación de, de, de una oligarquía, una pequeña oligarquía, porque son los que están metiendo en esto. Este, cuando hablamos de turismo, pues hay un montón de gente dedicada al turismo que no está en esto ni va a ser beneficiada por ello. Es un grupo chiquitito el que está metido. El, el, el grupo charamusquero, es buena, es buena idea ponerle así. Este, creo que el apellido está bien. Es el grupo de turismo charabusquero. Ese es el que quieren ellos y eso. Y no les interesa qué pase con la ciudad. La ciudad se puede ir al demonio. Este hay que explotarla para ellos y para su beneficio solamente. Este este es el asunto. Es es es trágico porque es una sociedad. Es una ciudad monumental. Patrimonio de la humanidad capturada por un Grupito, aparte un grupito muy envilecido y van por todo y van a llevarse todo lo que puedan llevarse. Y eso es lo que estamos enfrentando. Entonces aquí la pregunta es cómo lo vamos a enfrentar los guanajuatenses, cómo vamos a enfrentar una cuestión de estas, cómo vamos a enfrentar a un alcalde rodeado de una serie de incondicionales en, la, en el ayuntamiento, donde evidentemente no se puede dar una democracia ni participativa y menos deliberativa. Entonces, pues sí estamos metidos en un, en, un, en un problema bien, bien grave. Y esto no es, pues, finalmente este asunto del, eh, del, del, del museo. Otra cosa más allá de un pacto político entre dos grupos de un mismo partido donde están, donde han acordado beneficiarse mutu, mutuamente de, de, de las condiciones que ellos mismos están armando y que han organizado. ¿Quiénes están ahí? La hermana del, del, de, de Delgado Zárate, que es ahorita la, la, la diputada, este, está el esposo de una regidora que va a reelegirse y todo esto es una argamasa para operar un negocio que pues, va a ser interesante, que va a generar este, dineros y ese dinero se va a concentrar en muy pocas manos y no va a haber dispersión de eso. La falta de competencia, que lo que deberíamos de estar es armando realmente un mercado turístico en competencia, que eso es lo que, lo, lo, lo que beneficia realmente a la ciudad. Al contrario, lo estamos reduciendo a unas cuantas manos. Y creo que esa es la interpretación que no se había hablado aquí y que yo creo que es la que hay que poner sobre la mesa y fuera de, de, de, este, de este asunto y de este fenómeno, pues está toda la problemática real de la ciudad que ya la planteó con, mucha, con, con, con gran criterio y, y muy puntualmente citlali Está el tiradero a cielo abierto, la falta de saneamiento de las aguas del río Guanajuato, está la contaminación de los pozos con... con este con metales pesados este un montón de cosas y unos servicios pésimos no y la ciudad cayéndose a pedazos pero no les importa eso lo que les importa es el negocio que se está construyendo gracias pues este pues muchas gracias eh, ya tenemos eh, hora hora y media en el tema y yo te quiero agradecer a nombre del Observatorio Ciudadano este Citlali, tu Buena disposición y que has compartido con nosotros, pues tu experiencia y conocimiento en este eh, asunto municipal y ambiental, y, y podamos gozar de tus conocimientos. Muchas gracias y Clary. Oh, pues encantadísima, encantadísima de platicar con ustedes. Además, que pues ya saben, la apertura siempre a que podamos platicar estos temas que nos preocupan y que nos interesan, y no nada más eso, ¿no? sino que podamos encontrar forma de coordinar acciones para claro. caminar juntos. Y solamente dos o tres cositas, ¿no? Sí. Uno, de verdad, Guanajuato es heredero de altos valores cívicos. Tenemos una importante historia de compromiso social. Y eso quiere decir que Guanajuato no es Disneylandia. el Guanajuato tendría que seguir siendo una muestra de esos valores cívicos y de ese compromiso social el cual de cuya herencia nos van a gloriamos. Dos, Guanajuato no solo es pasado, Guanajuato es presente. Guanajuato no solo es una ciudad vieja, Guanajuato es una realidad viva y es necesario también responder al Guanajuato de hoy, al Guanajuato vivo. Y finalmente, para cerrar, decir eh, amando profundamente esta ciudad, cada vez que me alejo extraño sus calles su olor, sus cerros pero lo más importante de esta ciudad son sus ciudadanos son los guanajuatenses y qué padre que nos vengan a visitar pero lo más importante de este municipio, lo que tendrían que venir a ver es una ciudad donde sus ciudadanos Pueden desarrollarse en plenitud, que pueden desarrollar su potencialidad, que pueden ser seres humanos cívicos, comprometidos, honestos, responsables. Eso es lo que tenemos que enseñarle a mundo Pues sí, este es. Sí. más sí. importante somos los guanacajenses. Así es, muchas gracias. Vamos a ver los mensajes precisamente de los ciudadanos que dan seguimiento a, a esta sesión del observatorio. Por favor, si él eres tan amable, Lolita, de leernos, ¿cuáles son las claro, reacciones? Sí, creo que sí. Este Jaime Cruz Arredondo dice, ¿qué necesitamos la ciudadanía para apoyar la solicitud de un amparo para dicho proyecto? Es una pregunta, ¿alguien la quiere contestar? Carlos. Piri. Hay que ser muy cuidadosos para que el amparo no lo desechen. Sí se puede hacer, ¿eh? Nomás que lo estamos estudiando muy meticulosamente para no caer en charlatenerías. ¿Ok? Bueno, contestado Jaime Cruz. Armando Morales dice... Sí, Liceo, y también que no se olvide el golpe de estado en Chile el 11 de septiembre de 1973 claro. y el asesinato del compañero Salvador Allende. Así es. ¿Quieres comentar algo, Memo, sobre esto? No, no, está bien, Este, las efemérides son importantes porque son, nos, nos van contando como humanidad las experiencias que hemos tenido y dónde no volvemos, debemos volver a caer como ya cayeron en Chile y cómo cayeron en en las torres en Nueva York y eso ha modificado nuestro presente y ojalá que no olvidemos ambas cosas sí okay. Jaime Cruz Arredondo dice muy interesante el programa pero ya me mandaron por el pan saludos mi primo Armando hasta Eugene Oregon quien me metió la idea de seguir semanalmente este programa otra vez Jaime Cruz Arredondo dice, un saludo también a Javier Esparza por los buenos tiempos en etapa de nuestra juventud. Te mandan saludar, Javier. Armando Morales, Citlali, ojalá que lo que pasó ayer en el Cerro del Chiquihuicle nos haga recapacitar sobre continuar poblando los cerros de Guanajuato. Claro. ¿Quieres comentar algo, Citlali, frente a esto? Totalmente, o sea, todos los días vemos problemas en esta ciudad, vemos inundaciones, vemos incendios, vemos colapsos de casas que se caen con las lluvias porque no tenían el mantenimiento, pues no, todos lo sabemos, ahí está. Gracias. Gracias por la participación. Luis Arce, la autorización de endeudamiento por parte del Congreso es un ejemplo más de lo que los diputados nos, no representan a los ciudadanos, representan a los postulados políticos llamados partidos, cuyos únicos interés, cuy, cuyo, cuyo, cuyo único interés es la amalgama de corrupción. La inteligencia de un pueblo se refleja en su gobierno. Híjole, ya nos dio en la torre. Gracias, Luis. Eh, búho, búho latinoamericano. Todavía estamos a tiempo de que las los ciudadanos les escribamos opinando a favor o en contra de esta deuda para pedirles el sentido del voto que queremos, así como ellos lo hacen en campaña al saturarles el buzón. Buo Latinoamer latinoamericano manda varios este, correos electrónicos de maria.rosales@congreso.gt o para o sea para que para, para que la gente empiece a mandar a todos estos a todos los, los diputados del Congreso, eh, a todos los, los correos. Armando Morales dice, Observatorio Ciudadano, no se nos olvide el final de las últimas estrofas de La Casita por Oscar Chávez. Me dirás muy asombrado que de dónde yo he sacado, de dónde he sacado coches, dinero y mansión. A las claras te lo dice, ese letrero que hice, viva la revolución. Si tú quieres al momento casa, vestido y sustento y una vida cual no hay dos, ya no seas reaccionario, haz revolucionario y que te bendiga Dios. ¡Ay, excelente! El búho latinoamericano dice, real, política. ¿Por qué creen que la oposición acompaña al PAN en este enlace? ¿Alguien quiere contestar esto? A ver, no, no repites, por favor. Ok, dice, real, política. Y luego pregunta... ¿Por qué creen que la oposición acompaña al PAN en este, en, en este lance? No, este... Yo, yo, yo no sé a qué se refiera, pero nosotros este, estamos transmitiendo de, eh, todos los sábados desde nuestra página de Facebook, y no Emo, tenemos nada que ver con ningún partido. ¿eh? Emo, no. No está hablando de nosotros, no está hablando ah. del enlace, está hablando del lance. Lance. Ah, lance, o sea... La oposición, ¿por qué votó a favor de, de, lo, de la propuesta o que hizo, a lo mejor primero en, en el Cabildo, eh, Alejandro Navarro, y ahora los del Congreso? A es, me refiero a eso, o sea, eh, ¿qué hizo la oposición? O sea, eh, ¿por qué están, por qué están este, eh, en contubernio, podríamos decirlo? Hizo, hizo, claro, para... hizo, hizo lo que pudo. Yo, yo sí creo que... que... La oposición hizo lo que pudo y no pudo más porque no tiene mayoría, pues por eso. ¿Quién es? Me permite, aclaren. Carlos, Carlos. aclaren. aclaren. aclaren. Aclarar una cosa. El asunto es que están dando ya por solventada la cuestión. Eh, lo que hubo fue el proceso en la Comisión de Hacienda y Fiscalización. Esa comisión votó eh, a favor un dictamen favorable para este, permitir el endeudamiento, por cierto, no es un asunto relativo a la cantidad, sino a la capacidad de endeudamiento de este el municipio. Esto quiere decir si por alguna cuestión como la que estoy viendo atrás, por ejemplo, que de mí sucediera o un problema serio de salud, etcétera, necesitara tener más recursos ya no tiene forma de endeudarse. Ese es el peligro que no lo hemos marcado, pero bueno. Entonces, este dictamen pasa ahora al pleno. En el pleno va a discutirse, entiendo que mañana, mañana va a haber reunión del Congreso y en el pleno se va a discutir qué vaya a ser. El lunes, la función... Carlos, el lunes. Sí, perdón, el lunes, perdón. El lunes se va a discutir y ya veremos ahí qué sucede este, y quienes van a pagar, pues, eh, el precio por pasar un, un, un, una, este, una solicitud de endeudamiento eh, en los términos en que se está haciendo esto, sin tener claro el, el, el proyecto. Y sí teniendo muy claro que no solamente es un museo, sino un centro comercial, eh, como decía Citlali, pues, hay, hay funciones de la, del, del, del municipio y del ayuntamiento muy claras en el 115 y andar construyendo centros comerciales no es su función. A ver cómo lo resuelve. Ver, sí, que el Piri que quiere participar. Nomás, honor a quien honor merece. citlali Tobar y Marilena Caso Cerrillo, miembros del actual ayuntamiento del municipio de Guanajuato. No, no, no, no, yo no soy miembro de la ah, no, perdón, doctor. la otra persona. Marlena Castro y la otra Citlali. Magali. Magali, Magali no Citlali. Bueno, perdón, perdón. No asustado, dos personas, Dios. esas dos personas votaron en contra del proyecto de este centro comercial. Hay que hacer un reconocimiento a la gente que tiene el valor de enfrentarse, porque lo damos por hecho todo. Yo creo que lo que hicieron es digno de mencionarse, Citlali, es digno de mencionarse. Sí, ahora quiere hablar Javier, por favor. Y luego Lorita. Bueno, yo sí eh, se me hizo importante revisar el dictamen y sí invitar a la reflexión de la inconsistencia, independientemente de que la capacidad eh, financiera y el tope de endeudamiento no, no era el tema de discusión. El tema de discusión era. Eh, que no hay un contenido de impactos sociales eh, por parte eh, de los especialistas del área de estudios de finanzas públicas. Adicionalmente, eh, hay eh, ciertas inconsistencias, por ejemplo, el cuadro de pronósticos, o oh, es una equivocación, hay que señalar que también somos seres humanos, nos podemos equivocar, pero es una función técnica, es una función de precisión y es una posición importante. Ahora, lo autorizado es contratar a una tasa de interés eh, referida al Banco de México a 28 días en SETES más 1.6 eh, de puntos adicionales. Yo no me explico qué banco, eh, de banca comercial va a tomar un negocio de esa magnitud, cuando en la práctica la cédula de productividad que se puede generar en el tiempo, pues o una de dos, está el avalamiento del gobierno del Estado que puede actuar con reciprocidades, eh, pero en la práctica, pues va a ser una negociación muy fuerte en términos de cómo conseguir esa tasa, ¿no? Cuando un banco eh, comercial, esa cantidad la puede destinar a tasas de 20 a 25% de interés al consumo, que es, un, es criminal. Y un poco replanteo tu primera observación. Es peligroso y riesgoso endeudarse. Ahora, hay muchas cosas en el análisis que por tiempo, eh, no nos va a dar tiempo de ir desglosando. Destaco estas, única y exclusivamente. ¿no? Yo con este, termino este Guillermo. Ok, bueno, yo nada más eh, eh, creo que Búho latinoamericano no especificó realmente en, en dónde es el acompañamiento del PAN. Ya Carlos más o menos nos explicó lo que pasó en el lo que pasó en el Congreso y con la comisión, y que bueno, que el lunes va a ver este, se va a subir al Pleno y ahí es donde se va a votar. A lo mejor me imagino que fue en el ayuntamiento, porque ya había habido una anterior este solicitud para lo mismo y se rechazó, la rechazaron la mayoría del ayuntamiento, por eso creo que no llegó al Congreso, creo este, no sé si estoy bien o estoy mal me corrigen, pero ahorita ahorita este, ¿dónde está la oposición? de la oposición nada más fue una, o sea porque la nena Castro no se pronunció en contra, pero es de la, de, de la misma rama, ¿sí? Entonces, la única que se, que, que se pronunció en contra también fue Magali, que es de Morena. Y los otros dos, que son de Morena. Y a los favor. otros dos, por eso, a favor, pero pues ahí vamos a, analizando quiénes son y a quién benefician. ¿sí? Eh, uno, eh, eh, Aguayo, pues su pareja sentimental va a entrar en el próximo ayuntamiento no sé qué le hayan prometido, no sé si realmente este, el Aguayo esté viendo que su parejita no tenga problemas más adelante porque quede el mismo presidente. O sea, podemos pensar mil cosas, ¿no? Entre muchas, eh, que le puedan dar a la mejor, no sé, asesoramiento, eh, así como metió a su papá hace tiempo, le den a un, un este, a él, este, algo algo ahí también. <coughs> Y por el otro lado, pues, está una empresaria también, conocida por Guanajuato, ¿sí? Que ella también votó a favor, que es Karen Burstein, eh, y bueno, pues, conocemos que pues, tienen varios negocios en la ciudad. Entonces, pues, aquí realmente, pues, está contestada la, la pregunta. Ah, ya, ya ya ya volvió a comentar Búho Latinoamericano, sí nos está siguiendo. Dice, en el Congreso se necesitan 25 votos para aprobar. ¿Podrán juntarse 13 votos en contra del Congreso? pregunta, hubo latinoamericano. No sé quién esté empapado en esto. Carlos, si quieras comentar algo. No, bueno, pues eso lo vamos a ver el lunes. Este, la verdad, a ver, hay que poner en contexto esto. Es, es un asunto eh, muy guanajuatense, eh, no es un asunto estatal, es un asunto muy, muy de la comuna, en donde por por lo mal hecho del trabajo del ayuntamiento metieron en broncas al, al, al, al congreso y ahora el congreso es el que va a pagar los platos rotos esto es lo que hay que decirles a los diputados están pagando los platos rotos porque ellos quieren fíjense ustedes por la orden que le dieron a Sanela de sacar eso contra viento y marea para quedar bien el grupo de miguel márquez con este, con, con, con la gente de, de Alejandro Navarro. Eso es lo que está sucediendo. Y entonces, pues todos los diputados que van a tener que expresar su voto para tener esos 25 votos, pues son los que van a pagar los platos rotos porque va a estar sobre sus hombros pues un, un, un tache. Algunos de ellos van a seguir como diputados, otros ya se van y a esos ya no les importa mucho la, el, el asunto. Este Y de los otros votos que pudiera haber en contra pues yo no sé realmente lo que hemos visto en este Congreso, vamos a ver cómo se comporta el nuevo, pero en este Congreso es que tenemos esencialmente una oposición domesticada pues se ponen de acuerdo para sacar los asuntos, no creo que vaya a haber una una eh, reacción furiosa de la oposición donde les hagan pagar muy caro esta aprobación, o bien este, lograran reunir y hubiera ahí una pequeña rebelión que hiciera que no pasara esta, esta, esta aprobación. ¿no? Este, yo creo que esa es la, la condición en el Congreso. Gracias, Carlos. Eh, este, Memo, son todos los comentarios que yo tengo. No sé si alguien tenga más, porque me estaba sacando el Internet hace rato. Creo que son todos y son los más importantes. Sí, muchas gracias, Lorita, este, pues gracias a Javier Esparza, a María Dolores Montenegro Cebedo, a José de la Luz Ante Cantero, a Carlos Arce Macías, a Citlar y Tobar, por su participación brillante el día de hoy, en donde una ciudadana de Guanajuato calificada como es ella, por ser abogada y ambientalista, nos da su punto de vista sobre este asunto que nos eh, conmueve a los guanajuatenses. Muchas gracias, espero que tengan todos muy buen provecho y nos vemos la próxima semana en punto de las 11 de la mañana. Muchas gracias.